Vamos nosotros en este momento a tocar un tema que pues por supuesto a todos nos continúa pro, eh, preocupando más allá de la realidad que tenemos de coronavirus y nuestro tema central sobre la OEA, la Junta Central Electoral y los acuerdos para la auditoría que se estarán realizando, esta auditoría técnica a los equipos de las elecciones suspendidas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien encabeza la misión técnica de esta entidad en nuestro país, calificó adecuada la decisión de la Junta de suspender las elecciones municipales el pasado 16 de febrero, luego de que los equipos del voto automatizado presentaran problemas para cargar las boletas. La República Dominicana tiene una democracia fuerte, una democracia vibrante, una democracia que está pasando por un proceso de madurez. Esta democracia le permitió hacer lo correcto, hacer lo adecuado, que era suspender las elecciones municipales luego de que se luego de que sucediera el problema, indicó Almagro. Debemos de recordar que esta solicitud hecha a la OEA eh, por nuestro país para eh, que de alguna forma hubiera un organismo internacional no vinculado directamente a los partidos políticos para la investigación o la aud auditoría técnica a los equipos. Son muchas las solicitudes que se han hecho en torno a esta investigación para que sea lo más transparente posible. Tenemos eh, que sea solicitado que participen, gente de la sociedad, que tengan un nivel de criterio, de comportamiento ético, que puedan tener un comportamiento dentro de esa investigación, dentro de esa auditoría, que permita un nivel de confianza cuando se arrojen los resultados. Esta es más o menos la realidad que tenemos con la OEA, la Junta Central Electoral y la Auditoría de, eh, Técnica de los Equipos. Bueno, de todo esto lo más penoso es que según el CONEP que eh, vimos que publicó ayer que esta auditoría, los resultados de la investigación van a salir después del 15 y esto necesariamente ha afectado lo que tiene que ver con, con, con la partidocracia dominicana eh, vemos que ya según las encuestas hay un partido que se ha beneficiado eh, de manera importante con esto y bueno, lo importante de esto es que al fin y al cabo se dé un resultado que sea que la gente lo crea total, la gente va a creer lo que quiera, independientemente. Oh, sí, sí, la gente va a creer lo que quiera, eh, porque ya incluso, atención Israel, ya se está desacreditando a la OEA. O sea, la, la propia oposición, Luis Abinader y Leonel, están ahí los tweets, porque es que con la tecnología ya todo queda ahí. Fueron los que pidieron que viniera la OEA a auditar y a, y a supervisar lo que estaba pasando, y hacer la investigación. Pero ya... Hay un grupito del cual voy a sacar al PRM que ya no quiere que sea la OEA, ya está desacreditando a la OEA. ¿Por qué? Sencillo, las encuestas hablaron ayer. Las encuestas hablaron ayer. Y esa investigación, aunque va a llegar después del 15, va a dar al traste, entiendo yo, con lo que realmente pasó ahí. ¿Y qué va a, decir, qué va a arrojar esa investigación posiblemente? Que había gente que quería boicotearlo. ¿Quiénes? Fácil, los que no tienen voto Los que sabían que iban a, a tener un papel ridículo el 16 ¿Quién? busque los datos, las encuestas están ahí Y de eso yo voy a hablar más adelante Voy a dar número por número cómo está el país Y lo que han dicho, dos encuestas que salieron ayer A nivel nacional Que hablan del buen posicionamiento del PRM Del buen posicionamiento del PRM, atención Pero que hablan también del buen posicionamiento del PLD a ah, los otros no lo sé. Los otros no lo sé. Los datos se los voy a dar en breve. Yo difiero un poco de eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene control de todo aquí, incluyendo de la Junta. Lo tiene el control. Y no es verdad que va a permitir que grupitos que se dice que no se quiere, que se le cuente su voto, puedan alterar unas elecciones nacionales. Yo te quiero hacer eso, una pregunta, Fulvio. Eso simplemente yo lo escucho, ¿verdad? Porque la... tengo dos oídos. Muy bien. Yo tengo dentro del ámbito, difiero dentro, totalmente dentro de Dentro del ámbito de la democracia. De lo otro, de lo otro. No, no, me puedo hacer sí. la pregunta. ¿Quién era el presidente de la Junta Central Electoral <ríe> en el 16? De lo... Eh, Roberto. Roberto. ¿Roberto qué? Tremendo tramposo, tremendo tramposo. Pregúntale... Para mí, ¿eh? Pregúntale Para mí. al país o investiga quiénes son los técnicos que están trabajando en la Junta Central Electoral. ¿Son, son de si Roberto? Si han cambiado a alguien. Ah, pero mira... ¿Tú crees que...? Yo no estoy acusando a Roberto. Ah. Me estoy acusando. Me estoy, estoy diciendo como eso, que me llama a suspicacia. a Un hombre que fracasó con los escáneres. Y que él tenía una intención marcada de hacer quedar a la Junta Central Electoral. Eso está ¡Es interesante. Nos, eh, eh, particularmente ¡Es un, estudio, un estudio que se hizo se indica a Roberto como que fue el que facilitó el triunfo de Danilo en el Ah, 2. bueno, pues entonces. El, el discurso usted <risa> debería ser diferente. <risa> no. Que yo siempre he dicho aquí, y todo queda grabado que yo estoy seguro que Luis Abinader nunca se prestaría para una vaga, vagabunda. Lo que yo digo esa. es que el Estado y que yo he dicho aquí que Luis Abinader es un hombre serio, a mí me consta eso. Lo que yo he dicho es que el Estado Ahora, tiene control de todo. yo aquí. no puedo decir lo mismo de ese grupo de Leonel Fernández y Roberto Rosario. Yo no lo puedo decir. Sí. No lo puedo Bien, decir. Bien, por otra parte, todas las actividades o todas las acciones que vayan en bien de la credibilidad de las elecciones venideras del 15 de marzo, bienvenidas sean. Acciones que hemos solicitado, una comisión independiente, especializada, con personas, probas, creíbles, que sirva de veedor, que sirva de asistencia en esa junta, para darle la credibilidad que se merece. Sí. ¿Por qué? Con lo acontecido, el 16 de febrero se mermó demasiado la credibilidad de la Junta Central Electoral para, por sí sola, sin hacer muchos cambios ahí dentro. Por ejemplo, el director de elecciones debe de ser sustituido, no ha, no ha sido sustituido hasta el día de hoy, solamente ha sido sustituido el director de informática. Debieron sustituirlo. Estoy entre otros también ahí. que fueron actores principales de esa Junta. Entonces... Toda acción que vaya a fortalecer este sistema eh, democrático de poder elegir y ser elegido hay que tomar en cuenta. Entonces esta firma de la OEA y la Junta de hacerle la investigación a los equipos, esto que lo otro, para mí eso es ok para cumplir los requisitos y las cosas, pero hay otras cosas más fuertes más profundas, más serias, más necesarias, que hay que hacer en la Junta ya pero para poder enfrentar. Estamos a 12 pero días de las elecciones. Cítala. Cito, por ejemplo, la, la Comisión Independiente, que desde la misma pero, ¿y Junta. ¿Cuáles propuestas han hecho ustedes como partido? Se han hecho propuestas. ¿Cuál desde la misma Junta se ha torpedeado para que esto no prospere. ¿Pero cuál? Es? Para que esto ejemplo, no prospere. Por ejemplo, yo propuse aquí, desde San Francisco, que fue la primera propuesta del país. La primera propuesta no, nosotros, y luego, y luego nosotros Mejía. tenemos propuesta eh, Yo propuse a Freddy de la Cruz, el, el rector de la Pucamayma, que es de aquí de San Francisco. Nosotros tenemos propuesta independiente, Hombrecito. por ejemplo, a Uchilora que esté ahí. Bien, Uchilora. Que que, que, que esté ahí también el que es su heroiza. Ricardo Nieves. Puede estar no, Ricardo el hijo Nieves. No es lo siento como muy pasio, como muy político. Pues quédate con Ricardo fuera. Nieves, Me quedo por con ejemplo. Ricardo Nieves. Y me así, quedo con muchilora y así, puede ser Tamarino Zapete no, no, no ha habido ¿Eh? como, como, como esa intención de hacerlo eh, y eso es, una, es un asunto, un error grave de la Junta actualmente no pero incluso en un discurso fulvio del presidente de la Junta él dijo que ellos no se oponían a un acompañamiento, todo lo contrario que lo querían y que lo necesitaban pero están ese torpe acompañamiento tor torpedeando ahora, ahora, para que no se haga desde adentro los partidos políticos no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo, incluso vieron el pleito a, eh, a, antes de ayer de la Fuerza del Pueblo, porque yo no entiendo por qué todo se le, eh, la Fuerza del Pueblo peleando. ¿Tú sabes por tratando qué? de decirle a la, a la OEA que, cómo hacer el es trabajo. Es que ellos se conocen uno con otro. Pero lo que te digo, la Fuerza cumplió, del Pueblo es, conoce el PLD, si el PLD, el PLD pides, conoce si eso, fue la, el salen Leonel, de lo mismo. Pero oye, si fue el propio Leonel que pidió que viniera a la OEA a hacer la investigación, ¿Cómo tú, a través de tu partido, le vas a decir a la OEA cómo hacer el trabajo? El Tienes que dejarlo hacer porque fuiste tú que lo pediste. El, el problema está que si se ventila una Joani, manera de hacerlo, Buenos ¿no? días. Buenos días. El, tweet de, de, de, Buenos días. el tweet de Leonel. Buenos tuit. días. Wow, bueno, Parece que se fue la llamada. El, el hecho es que si la OEA viene a hacer una investigación y lo va a hacer a su equipo... Y los resultados van a ser después de las elecciones de las municipales ahora el 16, el 15 de marzo Pueden servir para las el, el, el, pa, presidenciales sí. de mayo Ahora bien, hay cosas inmediatas, imprescindibles Que deben de hacerse ahora para enfrentar lo que van a ser la credibilidad de las elecciones del 15 de marzo Mira. Cosas que deben de darnos a nosotros... A la población, a, lo, a los dominicanos, a los que tenemos derecho al voto, de acuerdo a la Constitución, la seguridad de que esos votos van a ser contados y no van a ser Pero distorsionados. No Pero no tiene delegado. No solamente. Pero, oigan, es que está el proceso. Es que está el proceso de acta, está el proceso pero, pero de la transferencia ah, de la bueno, información, está en todo un proceso, Déjame no es solamente uno, son muchos procesos. A los que no han trabajado en Colegio espérate, entonces desde adentro de la Junta sí. se cometieron muchos errores y eso es lo que no, no queremos, que ahora se cometan es... esos errores desde adentro, está no bien. queremos. Está bien, escúchame ahora. Ahora es con boleta, ya no con el voto automatizado, está la llamada ahí. Sí, vamos, vamos a escuchar a to... la llamada. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Oye, Irka Rodríguez, mi, sí, a, mi Ilka, amiga. Irka, buen día. <risas> bueno. ¿Una, una... Irka. No se oye Irka. La están saboteando mi ahí. Irka. ¿Me escuchas? Ahora sí, vamos a ver. Ok. Cuando... Nosotros tenemos un presidente de la Junta que le dijo a este país que Danilo Medina era un hijo de Dios y que el que estuviera en contra de hacer realidad su sarmelo Podía recibir una maldición, hasta que se puede tener hasta sus generaciones. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era el, el anhelo de Marino Medina ¿Que su gente gane? Entonces, el presidente de la Junta tiene que hacer cumplir los anhelos de su unido y va a tener ahí técnicos que ser de otra administración. Por favor... No. si eso hubiese sido así hace tiempo que ellos mismos lo hubieran no te vayas para que, que veas que diga que simpatiza por otro partido lo cangela. así que es este gracias y que no gracias, gracias miren, para la gente que no sabe esto, los que no han trabajado en colegios electorales atención Israel cuando usted va y vota con boleta como va a ser ahora, se cuentan los votos uno a uno en presencia de todos los delegados y luego de que se cuentan y se recuentan y se discute muchísimo y hasta se pelea ahí adentro, que se llega ya al, al conteo ya definitivo, se llena una acta que la firman todos los delegados. Y ese es el acta que vale. Cuando la firman la plastifican y a cada quien le dan un acta y pegan una en la puerta. Es decir, que si su delegado se vendió... Y le puso voto al que no era Ese es su problema suyo Usted es el que tiene que tener su, su, su gente Bien puesta ahí Porque ¿qué pasa? Acta mata voto Y ese es el documento que vale No son los votos que están en la, en la, en la valija ya Ya después que eso salió de ahí eso no sirve Es el acta lo que sirve bueno. Así que después Si pasa lo que pasa, las encuestas están ahí ¿Qué dicen las encuestas? Que Carolina está arriba en la capital Mira, ante todo esto, sí tenemos una ah, pero realidad. Así, pues, eso eso, eso nos propaga, no fue o paga, ¿no? Sí tenemos una realidad que han sido algunas de las declaraciones del presidente de la Junta de que Danilo es un ungido, de que sería maldecido, de que es el dios del Olimpo, como diría Francis. Entonces, esto es algo mínimo que podríamos citar de todas las acciones. Que ha tenido el presidente de la Junta Central Electoral en nuestro país que te dice bueno por entonces este señor no es un presidente de un órgano rector organizador de procesos electorales no es una persona que está eh, objetivo él lo en, dijo en la Realiz... Junto, eh, no recuerdo ese momento él lo dijo siendo presidente de la Junta lo voy a buscar para sí, lo ponerlo dijo siendo el al presidente fin. de la Junta debieron quitarlo ahí mismo y hasta sincero porque entonces se entiende que hay una cercanía o sea el comportamiento del presidente de la Junta Central Electoral en nuestro país ha sido criticado porque es que no se ha manejado de manera correcta y, digo, y estamos, Carolina. que nos duele la garganta de decirlo sí. y lo decíamos y cierro, Fulvio desde la primaria tú decías aquí, Yerjan, que esa era el, el, la panacea en la República Dominicana, el sistema de voto automatizado y mira los resultados y lo sigo ahí, creyendo, y lo pero sigo no creyendo, es así como tú lo decías, también tú lo puedes creer, pero lo los resultados creyendo, y lo te dicen en o 15 años eh, pero no, pero no estamos preparados como lo decía ah, el país completo Porque lo sabotearon No estamos preparados para un sistema automatizado El hecho de para saboteo Es una debilidad Guarda, ¿Eh? El hecho de saboteo es una debilidad Pero recuérdense Vuelvo señores? y digo ah, vuelvo y digo Recuérdense que el tribunal El tribunal es superior electoral Todavía el viernes antes de las elecciones Estaba emitiendo sentencia y cambiando boleta Y cambiando boleta Ah, por eso hay que investigarlo. Vuelvo y ¿Eh? digo. El viernes antes de las elecciones. Vuelvo y digo. Estaban emitiendo sentencia y cambiando molestias. Vuelvo, vuelvo y digo por lo por que Dios. dije ayer. Vuelvo y digo lo que dije ayer. Ah, la perfecto. oportunidad que se le está dando, Estamos que allá. el país le está dando a la Junta y al sistema democrático de nuestra nación, aprovechenlo. Es una oportunidad ah, que sí, se es. le está dando ¿A para estas elecciones del 15 de marzo. A la democracia dominicana. Así. Si intentan sabotearla, si intentan distorsionar los votantes, si intentan distorsionar los colegios, las mesas, los centros de votaciones y alterar este proceso, las problemas. consecuencias caerán en ¿Y a qué tú estás llamando? ¿Eh? ¿A qué tú estás incitando? Estoy, no, yo no estoy incitando Por, nada. ¿a yo estoy llamando a que las cosas se hagan bien hechas. Pero ¿a qué tú estás Estoy incitando? llamando que aprovechen la oportunidad de democracia que el pueblo está dando, que el pueblo se ha demostrado muy educado, muy educado. No les digan mal, pero no les exijan no le mal. No, pero entonces, educados, no pero mal, pues, hay que buscar el culpable. No, no les digan mal, que no está no determinado. Culparlo no se ha determinado para que tú Mira, te, te, te, te, eh, te, No, no les fijan mal. No. Sentido, no. Y ya lo que decía Almagro, sí. eh, y mucha gente ha dicho: no, que este es un pueblo muy educado. No se trata de que seamos un pueblo educado. Lo que pasa en la República Dominicana es que ahora es que la gente está despertando. O sea, la no. gravedad de lo que sucedió. La gravedad de lo que sucedió. 1844, 1963, no, pero En el de la 65 reciente, por Dios. En el país reciente. O sea, la gravedad de lo que pasó y lo que te dice el comportamiento de los países donde hay un nivel de conciencia de algo tan serio como esto, estuvieran la gente en las calles claro, todavía. Todavía. Eh. O Buscando sea, no fue cualquier cosa. Y Entonces no se trata de un pueblo educado, se trata de gente que no ha despertado y que lo ha ido haciendo poco a poco. Y como dice Fulvio, o sea, se le permitió, se le perdonó, lo dejamos pasar, que todavía Pero quién, es la hora. ¿A quién? A quién. A los irresponsables, incompetentes que no nos permitieron tener un proceso electoral el 16 de febrero. ¿Pero quiénes a son? A esos, la Junta Central Electoral, ah, el okay. gobierno, porque el gobierno. Ah, Entonces el gobierno no sabe quién, nada. ¿de ¿Quién, de quién lo es, que es la pasó? responsabilidad no. de un país? Los estamentos de investigación no, no, es este no saben nada. Los estamentos de Estado no saben nada. Son inocentes. Son inocentes. Ay, la y te vienen espiando a ti el teléfono. Ah, es la responsabilidad no oh, escuchen. de un país Hay autonomía en el país dominicano la Señores, escuchen eso Pero Independientemente de la autonomía no, de la Junta no, no, no, O sea, la responsabilidad De todo lo que acontece en un país Está bajo la dirección de su gobernante de Del su Estado, principal del Estado el, el Estado no es el gobierno El, el señor estado no Danilo es el gobierno. Medina y el PLD O sea, la responsabilidad Ah, tú crees que Danilo Medina gente? Gente. con su carita triste No sabe lo que pasó ahí Ah, no, hay que preguntar eso Ay, ah, Dios mío Vamos en este momento a ver qué nos dice la gente. De mañana.